En el presente tutorial se va a explicar cómo crear un nuevo proyecto con CodeBlocks. Vamos a Archivo, Nuevo, Proyecto. Elegimos la opción de Aplicación de Consola. Siguiente. Elegimos, eh, para nuestro caso, C. Ingresamos un nombre para el proyecto. Aquí se va a elegir la ubicación donde se va a guardar el mismo. Le damos siguiente. Finalizar. Y bueno, como podemos ver, el proyecto se ha creado con la función main, con un cartel de Hello World. Vamos a compilar y ejecutar, a ver qué pasa. Y aquí tenemos el cartel de Hello World. Esto quiere decir que el proyecto ha sido creado correctamente.